En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con todo el Queridos hermanos, en esta jornada que el Señor nos ha concedido, la Iglesia local, la Orden de Frailes Menores, celebra la memoria de los beatos Manuel Ruiz y sus siete compañeros mártires quienes versaron su sangre en Tierra Santa, en Damasco, siendo fieles a la llamada del Señor. En este viernes, en el cual recordamos también la efusión de la sangre de nuestro Señor Jesucristo a unos metros aquí en el Calvario, pongámonos ante su presencia pidiendo perdón de nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso,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 Criste Eleison. Criste Eleison. Kiri Eleison. Kiri Eleison. Oremos. Señor Jesucristo, que has dado la fuerza al Beato Manuel y a sus compañeros para testimoniar tu nombre con el martirio, infunde sobre nosotros tu misericordia para que por sus méritos y oraciones el pueblo cristiano permanezca firme en el testimonio de la fe y los que aún caminan en las tinieblas, sean conducidos a la luz de tu Evangelio. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Oseas Esto dice el Señor. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste con tu pecado. Preparad vuestro discurso, volved al Señor y decidle, perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Siria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos. Seré rocío para Israel, florecerá como azucena, arraigará como un álamo. Brotarán sus vástagos, como de olivo será su esplendor, su aroma como del Líbano. Volverán a descansar a su sombra Cultivarán el trigo Florecerán como la viña Será su fama como la del vino del Líbano Efraín, ¿qué me importan los ídolos? Yo le respondo y lo miro Yo soy ciprés frondoso De mí proceden tus frutos ¿Quién será el sabio que lo comprenda? El prudente que lo entienda Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Mi, boca tu alabanza. mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza. Devuélveme la alegría de la salvación, afianzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La verdadera hermandad que jamás puede ser violada por nada es aquella de los que con su martirio han seguido al Señor. Aleluya, aleluya. aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Mirad que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de, los, de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el fin se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor hermanos que el Señor les dé su paz definitivamente esta página del Evangelio habrá sido constantemente meditada por los beatos mártires que estamos recordando hoy de la orden franciscana y es también motivo para que nosotros recordemos que en nuestro caminar cristiano no solamente es amor no solamente es dulzura, no solamente es solidaridad y misericordia. Siendo parte de esta naturaleza humana el camino cristiano, también, también incluye ciertas divisiones, ciertas persecuciones, cierto dolor, cierta angustia. La Basílica del Santo Sepulcro nos pone perfectamente en evidencia estos dos elementos de nuestro caminar. El dolor, la persecución, los improperios, el sufrimiento, la muerte del Calvario. Pero sabemos bien que eso no tiene la última palabra. Y la tumba vacía que está aquí junto a nosotros nos pone en evidencia que ese amor, que esa misericordia, que esa solidaridad prevalecerán eternamente. Esa fue seguramente la esperanza de Manuel y de sus siete compañeros mártires de Damasco que ante la persecución en el siglo XIX les permitió ser fieles al Señor y dar su sangre por ese Dios único, por ese Dios amoroso, por ese Dios misericordioso. Que para cada uno de nosotros este recuerdo se vuelva nuevamente esperanza, sobre todo en estos tiempos en los que todos, sin excepción, sufrimos a causa de la pandemia. Sufrimos en la salud, sufrimos en la esperanza, sufrimos en el bolsillo, sufrimos en familia, en sociedad. La última palabra la tendrá siempre nuestro Dios vivo y verdadero. Confiemos, confiemos siempre en Él. Que así sea. Como iglesia que somos, presentemos ante Dios nuestras intenciones, oremos en primer lugar por el Papa Francisco, nuestros obispos, presbíteros, diáconos, por la iglesia de Dios, consagrados y consagradas, laicos, que el Señor nos permita fidelidad, perseverancia, amor y confianza en Él, roguemos al Señor. Tengamos presente también a los gobiernos de nuestras naciones que busquen siempre el bien común, que busquen siempre la solidaridad, el progreso, los avances en todas las áreas. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros enfermos, de en manera especial por aquellos que se han encomendado a nuestra oración los que están en los hospitales, los que están en casa, los que sufren no solamente la enfermedad, sino discriminación, carencias en sus medicamentos, carencia de una mano amiga que les ayude a soportar ese dolor. El personal médico y las familias que atienden a sus propios enfermos, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros aquí reunidos, por nuestros anhelos, nuestras ilusiones, nuestra vocación, nuestra esperanza, apostolados y ministerios, el Señor nos conceda constantemente esa perseverancia, en Él roguemos al Señor. Y en un momento de silencio cada uno de nosotros presente al altar nuestras propias intenciones. Todo eso, Señor Jesús, lo presentamos en tu nombre. Escucha benigno cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de toda la iglesia sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para de la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te sean agradables, Señor Jesús, las ofrendas y las oraciones que te presentamos en el glorioso recuerdo de los beatos mártires Manuel y compañeros. Y al igual que a ellos que han cambiado por la fe, que ha combatido por la fe, has concedido la maravillosa victoria, Dónanos también a nosotros la firmeza en la virtud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.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 Pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo, es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. sana en el cielo.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 a vosotros os llamo amigos. No temáis a los que maten el cuerpo, después no pueden hacer más. Et Corpus et sanguis Christi, oremos fortificados por el divino banquete concédenos Señor Jesús por intercesión de los beatos mártires Manuel y compañeros recibir la corona de gloria que nos prometes así como ellos merecieron obtener la gloriosa palma del martirio por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor resucitado sea siempre nuestra fortaleza. Vayamos en paz. Buen día para todos.